Y claro, son las 11 de la mañana con cuatro minutos. Eh, esta es la sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Y hoy está, están con nosotros, bueno, están varios compañeros del observatorio, Carlos Arce Macías, Marlene Castro sí. Cerrillo, eh, José de la Luz Antibáñez Cantiano. Saludos. Y nuestro invitado, nuestro invitado Juan José Rodríguez. Eh, Prats, eh, Juan José Rodríguez Prats, es, eh, nació en Pichucalco, Chiapas, el 17 de marzo de 1946. Es un abogado y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional y ex miembro del Partido Revolucionario Institucional. Ha sido senador de la República y tres veces diputado federal. Eh, también ha sido secretario general de gobierno en Tabasco y delegado en, la dele en Venustiano Carranza, Ciudad de México. Y hoy vamos a tratar dos temas. Eh, eh, el primero será el poder legislativo, el poder en. Eh, en conflicto, y el segundo será la revocación del mandato. Así que le voy a dar la palabra al licenciado Juan José Rodríguez Pratt, que es nuestro invitado de honor, a quien le agradezco a nombre de mis compañeros que haya aceptado estar con nosotros este día. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues me arranco de entrada. Yo no sé si ustedes vieron una película que pasó hace ya algunos años que se llamaba eh, 2001, Odisea del Espacio. En esa, en esa película, una de las primeras escenas, es donde sale un hombre todavía entre eh, medio, entre mono y hombre, que está jugando con unos huesos y de repente agarra un cemur y empieza a pegar. Y, y ve que tiene un gran poder, o sea, agrega un poder al que ya tiene y, y empieza a emocionarse y posteriormente se viene otra escena en donde estaba al frente de su grupo ya todo el mundo con algún alguna objeto en la mano piedra o palo y se enfrenta a otro grupo en la disputa por un eh, por el agua, por un, un charco donde había para, iba, para satisfacer su necesidad, bueno ese hombre que agarró ese fémur es el primer político en la historia de la humanidad <risa> ese hombre ese, ese, eh, ese mono que todavía, porque así lo pintan en la película eh, de, de Scooby, me parece que era el productor, pero ahí hay eh, pasión hay poder, hay deseo de mando, hay anhelo de proteger a su grupo hay anhelo de eh, decir a quién mando yo es el antecedente también del poder ejecutivo, yo sostengo que los poderes, o con mal llamado poderes, porque son órganos de poder, ven la constitución dice, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio, quiere decir el poder es uno, es el poder del Estado que se divide para su ejercicio. En el régimen parlamentario no hay separación de poderes, hay división. En el régimen presidencial, para mí una de sus fallas es muchas veces la separación de poderes. Pero bueno... Volviendo al tema, cuando este hombre empezó a decir aquí yo Mando, y aquí yo soy el, el jefe, pues con toda certeza algunos del mismo grupo, cuatro o cinco, comenzaron a decir, oye, ¿qué le pasa? ¿de que se siente tan poderoso? ¿y que se siente tan... y que nos venga a dar órdenes a todos nosotros? Bueno, pues ese es el antecedente del poder eh, eh, de la asamblea parlamentaria, más que del poder legislativo. Porque una de las cosas que yo afirmo es que el parlamento eh, no, debería, no debería llamarse poder legislativo. Diego Valadez, para mí uno de los juristas más serios en México, dice que su nombre debe ser contrapoder. Porque la asamblea parlamentaria surge en la conspiración para constreñir. Este verbo constreñir a mí me encanta. La función del parlamento es constreñir el poder del presidente, el poder ejecutivo, porque sin duda alguna, el hombre con poder tiende a abusar. Y con toda certeza frente a aquellos conflictos entre aquel grupo y aquel que agarraba el FEMUR, pues había unos viejitos allí en un rincón que veían el peco y dijeron, caray, pues aquí vamos a tratar de poner orden, de poner unas reglas y de decir a estas gentes que se dejen de atacar, ¿no? vamos a terminar aquí todos agarrados a las cachetadas. Ese es el antecedente del poder judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que los poderes surgieron en la realidad. Posteriormente, los grandes históricos empezaron a eh, tratar de ordenar las ideas. Tal vez el más visionario, después de Aristóteles, fue un pensador político 200 años antes de Cristo, olivio olivio para mí... Eso Es el gran autor en donde mezcla monarquía, aristocracia y democracia y empieza a hablar de que la monarquía está representada en el Ejecutivo, la aristocracia está representada en el Poder Judicial y la democracia en las asambleas parlamentarias. Y desde 500 o 600 años antes de Cristo, primero surgió Heráclito que decía que todo fluye y que nadie se baña dos veces en, el, en las aguas del mismo río. Y esto quiere decir que, es, que todo cambia, y hay que adoptarse a los cambios. Pero Parménides, que no fueron contemporáneos, fue pues 50 años después, que son de los presoprativos, Parménides dice, momento, todo fluye, pero el canal del río ahí está. El agua corre por el canal del río. O sea... Todo fluye, pero en el mismo canal, cuando el río sale de cauce, entonces ya eh, viene la inundación y la normalidad. Pero si usted camina, se encuentra en el mismo río, entonces es el hombre, el agua que corre, el cauce que le da sentido al agua. Y ahí están los dos pensamientos, el pensamiento conservador de Parménides ahí está el río, y el pensamiento de modificación, de transformación, de cambio permanente que es el pensamiento heráclito. Entonces, hay detalles, voy a mencionar algunos fracasos de cómo se fue conformando, porque si ustedes ven el texto escrito más añejo en la humanidad, es el Gilgamesh, que es eh, 2500 años antes de Cristo, en donde habla de una queja a los dioses de que Gilgamesh abusa del poder. Es una queja. Y ahí viene toda la historia, es un poema. Eh, después está el Código de Amunabi, 1700 años antes de Cristo, en donde está también una, eh, eh, una serie de sanciones. Está la plegaria de Salomón, 900 años antes de Cristo, eh, cuando dice: Señor, dame un corazón paciente que me ayude a atender y entender a mi pueblo. Fíjense ustedes estos dos verbos, atender y entender a mi pueblo. Quien no atiende, no entiende. Y si no entiende, no sirve para ser político. Entonces, el primer deber del funcionario público es atender. Yo era todavía delegado del PRI, en yo por Santana y en Chiapas. Hace ya muchos años, en 1988, había una barra que decía con patrocinio, diálogo y concentración. Y le dije al que la pintó, ¿ya viste la estructura que pusiste ahí? No, diálogo y concentración es diálogo y concertación. Y me dijo, mire, usted lo de concertación no lo entendemos, Ajá. pero usted ha dialogado con un funcionario que no está concentrado. Pone la pupila fija y quién sabe qué está pensando. O sea, lo que la gente quiere es atención, en la vinculación de representante y representado, que es diferente a gobernante y gobernado y eso nos lleva al tipo de democracias democracia representativa, democracia directa a la que yo me voy a referir posteriormente 510 años antes de Cristo, esto es una historia preciosa, 510 años inclusive hay una referencia en las tragedias de Shakespeare sobre este hecho, y también esto ya sí lo registra la historia con mucha claridad Lucrecia era una mujer muy hermosa, gobernaba Roma, el séptimo rey, o sea, hubo siete reyes de Rómulo, a Tarquino el soberbio, y Tarquino el soberbio le hacía honor a su nombre, era un hombre muy arbitrario, muy soez, pero peor era su hijo, y su hijo, aprovechando que el esposo de Lucrecia estaba en el campo de batalla, la viola, y entonces Lucrecia, frente a su padre, y frente a a su eh, esposo y frente a Julio Bruto, que es pariente 510 años del otro Bruto al que me voy a referir después en el 44 antes de Cristo que es el que hace la conspiración cuando asesinan a Julio César pero la familia Bruto imputando siempre la democracia, por eso se encabezan una gran rebelión, porque Lucrecia dice, a frente a ellos y estas palabras están consignadas para que nadie se cobije con mi nombre su deshonor y se suicida. Eh, se entierra un cuchillo en el corazón y se revela toda Roma. O sea, no fueron pensadores, no fueron políticos, no, una rebelión. Y Tarquino el soberbio junto con su hijo, que también se llamaba Tarquino, se dieron a la fuga y surgió la República Romana. La República Romana, para mí, es uno de los periodos que duró del 510 años antes de Cristo, con 44. Pero es una de las instituciones más importantes y ahí surge una institución que en el Parlamento es fundamental, el Senado Romano. Si ustedes quieren ver un bellísimo debate, yo diría casi, casi insuperable, se dio 62 años antes de Cristo Cicerón y Catilina. Cuando Cicerón le dijo, qué es que tan de Catilina abutere, paciencia nos, qué quiere decir, perdón el latinajo, pero quiere decir, hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia. Esa frase, 62 años antes de Cristo, y las catilinarias son cuatro catilinarias que son modélicas de discursos como las filípicas de Demóstenes. Demóstenes, según una de sus filípicas dice una frase excelente, que yo repito mucho en las, en las conferencias hacia el PAN, porque eso fue un poco lo que le pasó al PAN, porque Demóstenes dice, si hubiéramos hecho lo que debimos haber hecho y estuviéramos como estamos, no hay esperanza. Pero como no hicimos lo que debimos haber hecho, hay esperanza. Fíjense nada más, qué idea más... Más de, de, de autocrítica extraordinaria de Demóstenes, algo así como 400 años antes de Cristo. Bueno, entonces, el sacrificio de Lucrecia, esta mujer que eh, motiva que se instale la República, ahí vienen ya los consulados, ahí vienen tres principios. Primero, el término, porque ahí ya comienza a señalarse término a los funcionarios para que ejerzan el poder. En segundo lugar, la elección, porque duran un año los cónsules y la división de poderes, los cónsules que dependen del Senado, el Senado tiene atribuciones enormes en el Senado Romano, inclusive de tipo financiero, inclusive para también establecer los periodos de emergencia, cuando se le da facultades a una gente cuando hay el riesgo de una invasión o el riesgo de una guerra contra un extranjero. Entonces, es, es enorme esa, esa parte de la historia de la República Romana, inclusive los norteamericanos, es un minuto de cómo ellos imitan, ellos eh, quieren copiar lo que es el periodo de la República Romana. 440 años antes de Cristo, Sófocles escribe una historia preciosa que se llama Antígona. Ya había escrito Edipo Rey, había escrito otras cosas, pero la historia de Antígona es bellísima. De Antígona tenía un hermano, Ulises, que era un traidor a Tebas. Y el tío de, eh, de, de de Antígona era Creonte, hermano de Edipo. Entonces resulta que Ulises Tés viene con los ejércitos enemigos y al querer tomar a Tebas eh, lo matan. Entonces está ahí en el campo de batalla y Creonte dice que nadie le dé sepultura a los traidores a Tebas. El que le dé sepultura recibirá el máximo castigo. Antígona va con su hermana y le dice: Oye, tenemos que sepultar a nuestro hermano. La creencia era que si no se sepultaba, el alma andaba divagando y entonces no encontraba reposo. Y la hermana le dice: No, hermanita, yo no me meto. No sabes que si nos agarran en esa maniobra, nos cuesta la vida en nuestro tío. Pronto? Pero Antígona, por conciencia, porque siente la obligación, porque siente la presión terrible de cumplir su deber, en la madrugada va y se a su hermano y la aprenden en plena maniobra y la llevan a Creonte. Estos dos discursos, porque Antígona está escrita, es muy breve de leer en Sófocles, pero hay dos párrafos en donde Creonte le dice a Antígona, ¿cómo te atreviste tú, mi sobrina? A faltarme el respeto, a no obedecer la orden que yo di. Y Antígona dice una frase muy sencilla: Porque sobre lo que tú ordenas, hay un derecho superior que me obliga. Hay un derecho natural que yo tengo para darle sepultura. Derecho natural, ahí está la cuna de los derechos humanos. En la voz de Antígona, 440 años antes de Cristo, es la fecha en que se Sófocles escribió esta tragedia. Volviendo a la historia de Roma. Roma vive un periodo de la república y aquí hay una injusticia en la historia, porque a Bruto se le señala como un traidor, a Bruto se le señala como que traiciona, inclusive hay cierta eh, teoría, no teoría, sino hay datos que pudieran y, y, y, llevarnos a la conclusión de que Bruto era hijo de Julio César, porque a, a, hay cosas ahí, datos importantes, por eso, inclusive, hijo, tú también, cuando le dicen cuando lo están apuñalando, Julio César muere de 29 puñaladas, o sea, todos los senadores se dan cuenta que es un peligro, y esto lo escribe en una tragedia, aquí cita sí, con detalles extras. Y transcribe dos discursos. Sí se dieron en, en forma diferente, pero sí se dieron. Porque Bruto sale y le explica al pueblo de Roma por qué tuvieron que asesinar a Julio César. Y dice: Yo amo a Julio César, pero amo más a Roma. Y Julio César era un peligro para la República. Y después viene Marco Antonio. Marco Antonio llega a pronunciar la oración fúnebre en el templo de Julio César. Pero Shakespeare eh, da, y esto lo llevan al cine, el papel de Marco Antonio por cierto lo hace teniendo muy joven eh, Marlon Brando, que es una gran película en donde argumenta eh, en Marco Antonio que eh, eh, eh, hay que darle castigo. Bruto le dice su cuñado junto con el que habían conspirado Casio, Casio le dice no le des la palabra. En la tragedia de, eh, de Julio César, en la tragedia de Shakespeare. No debería de llamarse Julio César, debería de llamarse Bruto, porque Julio César lo único que aparece es para que lo asesinen. La, la escena fuerte es toda la conspiración de Bruto. Entonces Bruto le dice a Casio, no hay problema, yo ya expliqué muy bien que el pueblo se rompe. Y entonces eh, Marco Antonio toma en sus manos un papiro y empieza a decir, no le voy a dar lectura. A este documento que es el testamento de Julio César. Porque si yo le doy lectura, se va a revelar hasta las piedras de roca. Y de cada herida de este cadáver, porque sale con el cadáver de Julio César y con la única manchada de sangre, tendría un terrible reclamo de eh, venganza. Y el discurso de Julio César incendia a la masa. Y Casio y Bruto se tienen que dar a la fuga y al final de cuentas los asesinan, se ejecutan. Fíjense ustedes que esto es muy importante, porque sin duda Julio César estaba allá, ya había cortado la cabeza de Pompeyo. O sea, Julio César buscaba definitivamente restaurar la concentración del poder. Es la lucha del autócrata contra la asamblea parlamentaria, que su función es racionalizar la política, equilibrar, deliberar, que es la decisión más adecuada para la comunidad. Eso es fundamental. Las asambleas no sirven para legislar. Eso de cuando las asambleas se ponen a hacer leyes eh, se cometen una serie de atropellos brutales. Dicen que un dromedario era un caballo antes de entrar en una comisión. O sea, eh, entra a la Comisión El Caballo y comienzan a deformarlo. Bueno, usted, ver la semana próxima, esa reforma al sector eléctrico. No quiero ni verla, porque eso va a ser un defecio brutal a la Constitución. Entonces, la lucha parlamento-ejecutivo es lo más difícil de la, la política, es lo más difícil de lograr el equilibrio, que inclusive yo podría mencionar, por ejemplo, tres homicidios de eh, tres ejecuciones de los hombres que concentran poder. Julio César, 44 años antes de Cristo. Carlos I, que Cromwell, al frente del Parlamento, 1649, está en Reino Unido, que le corta la cabeza porque lo acusa de traidor, que se estaba sumando con otras fuerzas para tratar de tener el poder. Y Luis XVI, junto con junto con María, María, María Antonieta, en 1793, en París. que tiene Tres casos. De ejecutivos enfrentados con el parlamento donde son vencidos por el parlamento, por la división de poderes. O sea, esto es fundamental entenderlo y por eso el artículo 16 de la declaración de los derechos del hombre dice si una constitución no tiene un capítulo de derechos, si un capítulo de organización y de división de poderes, no tiene constitución. Entonces, este es este, lo que ha venido consolidándose y el periodo más fecundo en la historia política para mí es el periodo de la ilustración la ilustración para mí va de 1748 cuando aparece el espíritu de las leyes de Montesquieu que ya perfecciona lo que había dicho John Locke en 1689 en ensayo de los gobiernos civiles o sea, unos 50-60 años antes, lo había dicho eh, Don Locke que ya hablaba de tres poderes Montesquieu le da forma y después en 1766 el libro de Juan Jacobo Rousseau que como bien dice Kant inventó un concepto que equivale a descubrir el fuego en las ciencias descubrió la voluntad general o sea, de la asamblea emerge la voluntad general ya de la imposibilidad de la democracia directa y para mí, el mayor avance fue la democracia representativa que se fue consolidando. Ahí hablaríamos también, porque la cuna del parlamento fue en Inglaterra. Ahí es en donde están. Y hay un año que se considera que es el año del parlamento, 1789. En ese año discutían Edmundo Burke, eh, William Pitt. Eh, Charles Fox, que son grandes parlamentarios de Inglaterra. Ahí estaba también la asamblea francesa, que el 11 de octubre de ese año, de 1789, es cuando surge el término izquierda y derecha. A la izquierda estaba la montaña, en donde estaba Robespierre, Mirabeau, Desmoulins, Nisieis, y que defendían limitar el poder del rey. Este es el origen de la izquierda, limitar, es un, es un origen liberal, o sea, frenar el poder del rey. Y a la derecha estaban los clérigos, estaban los, los que defendían el poder del rey y se discutía el veto. este es el origen de izquierda y derecha 11 de octubre de 1789. Entonces, este gobierno fue tomando forma, fue, por eso les digo, que para mí el periodo de la Ilustración, 1748, eh, el espíritu de las leyes, 1751, lideró y... Eh, Ahí se me fue el Amber. Logran concebir con la ocasión de Voltaire, de Rousseau, logran concebir lo que es la enciclopedia. Es, es un libro extraordinario, es un esfuerzo extraordinario de querer ver todo lo que había acumulado de sabiduría la humanidad. Es, hay que leer una novela que se la recomiendo. Eh, se llama Hombres buenos de Arturo Pérez Reverte, que relata lo, lo que es la enciclopedia, como llegó a España la enciclopedia, después está en 1766 el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, en 1776 el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Ya había escrito en 1750 y pico los sentimientos morales, pero ahí está esa teoría política. En 1766 el acta de independencia, que es autoría de Jefferson ante una simple observación de Benjamin Franklin, porque le, le encomiendan a John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin que redacten la Constitución. Franklin, que ya estaba avanzado de tal igual que ustedes, al día siguiente Jefferson les presenta y decía: el creador le dijo, eh, Benjamin Franklin, oye, no me gusta esa idea Están entrando en media religiosa. Entonces por eso hay verdades evidentes por sí mismas que es el primer párrafo del acta de independencia, que la tienen en un templo, porque eso es el archivo de la nación en Washington, en un templo donde ahí está el texto inicial y en donde dice, hay ideas evidentes, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y aquí, muy importante, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Aquí hay una enorme diferencia de decir el derecho a la búsqueda o sea, tu deber como ciudadano tu derecho como ciudadano es de ti, buscar la felicidad yo te brindaré ciertos derechos, seguridad ciertos accesos a niveles de militar, pero la responsabilidad de ser feliz es tuya por eso me encanta a mí esa frase, no dice el derecho a la felicidad porque si ustedes ven en los discursos de Andrés Manuel en los discursos del populismo el derecho a la felicidad, no. Momento, ahí está, es Benjamín Constant, el que señala eso, no estado a mí no me vengas, no te metas en cómo voy a ser feliz, esa es mi pregunta. Eh, a mí, dame las condiciones para que yo pueda desarrollar en plenitud mis facultades. Entonces, todo esto, ahí viene después un texto extraordinario en 1793, La Paz Perpetua, es un texto enorme, Emmanuel Carr, es un texto enorme. Después viene qué es la ilustración. En 1804, el Código de Napoleón. Por esos mismos años, también está el Mundo Burke, reflexiones sobre la Revolución Francesa. Ahí están también los textos de Robert Malthus sobre las limitaciones de que está resurgiendo alguna de sus tesis, las limitaciones de la naturaleza para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, ese, ese periodo es, es, es extraordinario. Ahí hay una riqueza de pensamiento que para mí eh, es lo que está vigente de nuevo en el siglo XXI. Porque el siglo XXI, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero el siglo XXI se va a conocer o se va a identificar como el siglo que va a haber la lucha entre autócratas y demócratas. Hay un libro que les recomiendo, en su época tuvo mucho eco, tuvo mucho, eh, mucha difusión, hoy eh, prácticamente no se menciona, de un gran politólogo, un gran escritor norteamericano, Samuel Huntington. Samuel Huntington dice que hay olas y contraolas de la democracia. O sea, las contraolas, eh, es, eh, después de un periodo de, de, de intenso... Eh, camino, consolidación de democracias, es que la primera ola la señala él de 1828, que fue lo que considera la primera elección entre Traubauton y Tom Quincy y que llega hasta 1922, cuando va la marcha en Roma y eh, entra Mussolini al poder. Entonces, esa es la primera contra-ola de 1922 a 1942. En esos 20 años es cuando surge el fascismo, es cuando surge el nazismo, cuando surge Hitler, etcétera. Etc. De 1942 viene la segunda ola de la democracia, que va hasta 1958. En 1958 viene la contraola que termina con la, eh, el, la muerte de Franco. O sea, ahí cae Allende en el 73 y vienen las revoluciones de tulipán de tulipanes en Portugal las revoluciones de tercio pelo, viene la tercera ola cae el muro de Berlín y vienen muchísimas democracias casi todas caminando que desde mi punto de vista es un régimen más adecuado a democracias parlamentarias y no regímenes presidenciales para mí el debate, la deliberación, la reflexión con cultura política, con grandeza. Me encanta ver, por ejemplo, los debates, ahorita, en el Congreso Español, lo que eran los debates de, de Pablo Iglesias, esta mujer es extraordinaria, les recomiendo, metan y vean los discursos, es Cayetán Álvarez de Toledo, es una mujer extraordinaria, de un gran talento y de una gran cultura catalana, un libro que se los recomiendo que se llama La Política Indeseable, que se refiere a ella entonces para mí el Parlamento, la ONU es un Parlamento la, la OEA es un Parlamento entonces la necesidad de deliberar de batir confrontar ideas desde la mayéutica, desde la dialéctica ingresa, porque sí, ahí fue en Ágora, pero no tenemos la información por ejemplo que sí tenemos en el Tenado. ¿Qué sucedió en México? En México hemos tenido destellos ellos muy escasos, muy, muy, muy, muy pobres de lo que ha sido la vida parlamentaria. Por eso yo sostengo, desde Samuel Jutitón, creo que la tercera ola, porque ya Samuel Jutitón falleció, pero creo que la tercera ola termina en el 99, cuando Hugo Chávez entra al poder y viene la contraola de la democracia. Recuerden ustedes que en el 2010, Hubo un gran entusiasmo por la primavera, eh, la primavera árabe y fue un gran fracaso. Cuando se eh, quemó aquel, eh, se involó el, el tunecino porque le recogieron su mercancía en la, en la banqueta donde estaba vendiendo y entonces va eh, y se quema y viene un gran movimiento y, y, y todo el mundo se entusiasmó. Fue un gran fracaso. Efectivamente, cayó eh, Mubarak en Egipto, eh, cayó Gaddafi en Libia, eh, pero no han podido consolidar una democracia. O sea, tú les iba más o menos bien, pero ya también cayó en una grave crisis. Yemen, Irán, todas estas naciones no lograron, o sea, además una llamarada de este Como también el 15 de mayo del 2011 que en Madrid vino el movimiento de los indignados. También ahí se habló de una gran explosión y todo surgió el partido Podemos. Unidas Podemos, Pablo Iglesias, del Monedero también ha resultado que eh, se ha ido, se ha hundido en las preferencias electorales en España. O Entonces, sea, para mí, eh, yo sí creo que esa contraola del 99 termina en el 20. Y soy optimista y quiero transmitirles ese optimismo a ustedes porque sí yo creo que el triunfo de Biden a, eh, contra Donald Trump para mí es el triunfo de la democracia, ahí cae el autócrata que fue Donald Trump, pero sobre todo esta hazaña que está teniendo hoy en día Volodymyr Zelensky frente a Vladimir Putin, porque yo creo que Vladimir Putin, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero para mí es una autócrata que ni siquiera está encarnando el socialismo o el pensamiento leninista, hay alguna biografía que le dijeron, oiga, ¿qué retrato ponemos? Estaba Stalin, estaba Marx, estaba Pedro el Grande. Y él dijo la de Pedro el Grande. O sea, creo que hay textos ya suficientes que lo que Putin trae en la mente, hablan también de un filósofo nazista, un filósofo, esto lo dice Timothy Snyder, en un libro que también les, les recomiendo, El camino a la no libertad, en donde Timothy Snyder habla de un tal Iván Hilding, que es el que se inspira eh, Putin y que es la concentración del poder, que es eh, eh, todas las tesis eh, eh, de un poco de superioridad y, y de mando y de mesianismo ahí están contestadas dicen que ese es el que se inspira verdaderamente eh, Putin y el que tiene el libro de cabecera él redicó. hay un libro que se llama Nuestras Tareas y otro al veneno del bolchevismo porque Iván Iljin es anticomunista y si ustedes ven en Putin, pero ni de chiripadas yo llevo una cita a un pensamiento de izquierda ni nada por el estilo. Entonces, volviendo a México, tenemos eh, que la primera legislatura, no viene de 1824, la primera legislatura viene del constituyente de el constituyente del Congreso de 57, en la generación liberal. Entonces, la primera legislatura fue 61, ahí viene la contabilidad vamos a entrar ahora a la 65 legislatura. Entonces, eh, eh, eh, hoy es que la 64 este Carlos Arce y yo tuvimos en no no estuvimos no estuvo Carlos en la 60. Yo fui en la 60 eh, y este pero la primera legislatura estaba Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Francisco Sarco, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga Juárez preferió irse de gobernador a Oaxaca. Eh, nada menos que Ignacio L. Vallarta, un extraordinario cubista. Eh, Isidoro Olvera. Eh, eh, es una legislatura que ve uno esos nombres y caray se pone uno a llorar. Pues de comparar ahora con Fernández Loroña, Patricia Armendar y todos los que, lo que están en la legislatura. Eh, a mí me tocó, los 15 años que viví de legislador, legislaturas de debate, de deliberación, esa legislatura en la que tuvimos Carlos darse si yo era una legislatura, por ejemplo, el caso del debate del FOAPRO, un debate y hubo debate, por ejemplo, en materia de entrar al Tratado de Libre Comercio, aunque era cuestión del Senado, pero en la diputación se discutió, se discutió fuerte y, y había eh, lucha parlamentaria, y o sea de paso el viejo PRI, al que a muchos se alude, y que yo salgo en su defensa, pues hasta en defensa personal, porque tengo 24 años deista, y ya tengo 28 años de panista. Entonces, ya, ya, ya, ya me he ido superando. Este, pero eh, el viejo PRI, sí, mandaba legisladores, obreros, legisladores campesinos, pero del sector popular, tenía unos 15 o 20 invariablemente con perfil parlamentario. Entonces, para mí, el fracaso de la transición democrática, porque el viejo PRI también hay que agregar, por ejemplo, Puy Casaurán, que fue el que le hizo el discurso a Plutarco las calles de Pasemos, del país de caudillos y de hombres indispensables al país de leyes e instituciones, definitivamente es un, eh, eh, es, eh, eh, lo dijo Puy Casaurán, era una medida de emergencia y el viejo PRI no sale diciendo somos la solución final, no. El viejo PRI siente que es una solución perentoria de emergencia para dar paso a una auténtica democracia. Entonces, aquí para mí, ¿qué ha fallado? ¿Cuál de los tres poderes ha hecho un peor papel? Está difícil la pregunta, ¿el ejecutivo, el legislativo o el judicial? Pero para mí, no tener una buena asamblea parlamentaria es posiblemente la mayor falla. Entonces, después de ese destello, allá en el 57, en la primera legislatura, la generación liberal, todavía el caso de Porfirio, eh, estoy hablando de Porfirio Díaz, mandó al Senado, ahí pasaron y, y en la Cámara de Diputados, ahí pasó Justo Sierra, ahí pasó Alfredo Chavero, ahí pasó Ives Limanturo, ahí pasó Tomín Contreras, Guillermo Prieto fue el legislador en el tiempo de Porfirio Díaz. O sea, se mandaba, inclusive a mucha, había mucha afinidad en la academia. Mexicana de historia o de sociedad y la geografía y la estadística con legisladores, porque se buscaba de alguna forma. La legislatura que se conoce más brillante fue la sexta, que se enfrenta con Francisco I. Madero y se cortó muy mezquinamente con Francisco I. Madero. Ahí está el famoso cuadrilátero, querido Moreno, José María Olaguíbel, Nemesio García Naranjo, y se me va un nombre, era, eran cuatro, era este. Ay caray, bueno, ya me voy a acordar, el cuarto nombre. Este, pero eh, esto es lo que, lo, que va, lo que va avanzando. Bueno, ahí está también Canuruelca, el, el príncipe de la palabra, Alfonso Claviot, un italiense brillantísimo, está Ariberto Jara. Todos estos son de la este, legislatura vigésimo sexta. Félix Fulgencio Palavicini, por ejemplo, Luis Cabrera, está en esa legislatura. Querido Bueno y Luis Cabrera tienen unos debates preciosos sobre el parlamento y sobre el equilibrio de poderes. Entonces, eh, para mí ahí ahí está un, otro gran destello. En los 20 también había grupos y después entra con el PRI un, un, una sumisión del poder legislativo en el 46 llegan los primeros legisladores de oposición, cuatro legisladores panistas eh, que son Aquiles Elurdi, Ramírez Munguía, eh, Juan Gutiérrez Lascurán y, eh, ay caray, otra vez ya se me fue el nombre, eh, y Antonio, Antonio Le Rodríguez. Eh, uno de ellos renuncia al PAN, o sea, pierde el 25% de su fracción parlamentaria porque es la renuncia de Juan Gutiérrez, perdón, de Aquiles Elurdi al PAN. ya esto es Un debate que, bueno, no tiene caso entrar en el país. Pero para mí el Parlamento debe ser el ámbito de la discusión, de la deliberación y de contrapeso. Y desgraciadamente ¿qué sucedió, que los partidos políticos al postular empezaron a distribuir diputaciones y senadurías más que de mayoría las de representación proporcional. Porque las de representación proporcional Ahí se postulaba gente que muchas veces no son atractivos para hacer una campaña, pero sí eran idóneos para corresponder al perfil parlamentario. Y desgraciadamente eh, empezaron a satisfacer eh, eh, peticiones, compromisos, eh, todo esto que habla de la ley del hierro, de los, de los partidos a repartirse con otros criterios y ha resultado. Que no es un contrapeso, sino que hay una serie de negociaciones, inclusive deshonestas, no podemos hablar de que hay eh, congresos locales, ahí falló el federalismo, los congresos locales están, eh, eh, eh, pero pues, posiblemente Guanajuato sea de los mejores, ¿eh? porque he dado cursos en los distintos congresos locales, y cuando menos, no sé, veo la cabeza de Carlos que, que, que dice que, que, que ya no, pero hubo un tiempo en que yo fui y se, había un grupo parlamentario más o menos interesado en ser contrapeso, en análisis, en rendición de cuentas, que esas son las funciones. O sea, el poder legislativo, el mal llamado poder legislativo, su función más importante es función de control, contrapeso, señalamiento, un discurso oportuno, un discurso en los que nos podemos enorgullecer. Puedo mencionar muchísimos casos de discursos que fueron... Oportuno, una, eh, porque no es el trabajo del Ejecutivo que es de todos los días, el poder legislativo son ellos, son. Entonces, desgraciadamente, cuando vino la transición, la, no, la 55 legislatura, la, eh, no, perdón, la 57 legislatura, que fue la que entró en el 97, es cuando ya el PRI no tuvo mayoría, y es cuando prácticamente eh, entraron lo que fue el grupo de los cuatro. Que desplazaron al grupo mayoritario y comenzó lo que es una vida parlamentaria y una confrontación después con Vicente Fox y con Felipe Calderón hubo una gran mezquindad de PRI y PRD porque sentía que aprobar ciertas reformas era el contribuir a que tuviera éxito Manuel Bartlett por ejemplo como senador dijo no sea lo que aquí viene. no puede venir nada positivo del gobierno de Fox y me voy a oponer cuando se juzga el PAN en el poder, se dice, no, se avanzó y se culpa al PAN. Pero hay que ver la mezquindad, por ejemplo, en materia de reforma energética. La reforma energética se vino a concretar hasta con Peña Nieto, porque todo el mundo estaba convencido que era necesaria, todo el mundo está convencido el sector energético debe quitarse la camisa de fuerza, porque tenemos la única constitución, repetía yo hace, a, a la entrada, al inicio, que proteja al Estado del ciudadano, o sea, no te metas aquí porque compite conmigo, eso es lo que están viendo en la materia de electricidad. Entonces, y podríamos referirnos a toda la legislación en materia de petróleo y todo lo que ha significado de pérdida para México las empresas para estatales. Entonces, está, estaban convencidos de la reforma necesaria, pero había que obstaculizarla. También el banco cometió el error. Porque en el caso de Cedillo, cuando se dijo manda su reforma electricidad y inversión privada, el PAN no apoyó porque se sentía traicionado el PAN de que Cedillo no había cumplido con la renuncia de Guillermo Ortiz en, eh, en el Banco de México. Entonces, se dijo, no vamos a la reforma eh, eléctrica, no vamos a... Esto lo reconoce Luis Felipe Bravo, que fue un grandísimo error, porque... En el PAN está clara el principio de su Tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. O sea, hay textos de Gómez Morín, hay un discurso de Gómez Morín el 28 de febrero de 1940, que le responde a Cárdenas, en donde están perfectamente claras las tesis de lo que es la rectoría del Estado y cómo no debe confundirse rectoría del Estado con Estado empresario. Eso es fundamental. Entonces, desde mi punto de vista... La falla fundamental ha sido que hemos parecido de un buen parlamento. Esto es eh, muy triste decirlo, y conozco personalmente a Andrés Manuel, lo discutí muchas veces con él. Si ustedes ven, Andrés Manuel nunca fue diputado ni nunca fue senador, y cuando yo le decía yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador, él me decía ¿para qué vas ahí? Eso es inútil. Esa es una discusión inútil, eso no sirve para nada. Esa es la opinión y desde la presidencia ha cumplido. Porque si ustedes ven a los que mandan, yo luego es Fernando o sea, no, no me interesa que discutan. Ustedes levanten la mano y no le cambien una coma a lo que yo quiero. Entonces, para mí, hacia el 24, sí hay que preocuparse de cómo vamos en alianza, cómo vamos hacia la presidencia, pero cómo fortalecemos al poder legislativo. Eso es, para mí, esencial. Mientras no haya un recinto donde se disputa no para hacer leyes. Fíjense que en la vieja Roma, eso ya fue casi a la decadencia, hay una, hay una institución, o sea, hay un edicto de Teodosio, eh, me encanta citarlo, perdón este paréntesis, me encanta citarlo, porque eh, Teodosio manda un edicto, una, pide una norma en donde dice que los juicios se ganan al que cite a cinco juristas. Esa era la jurisprudencia. Eh, Papiniano destino, Ulpiano, eh, Paulo, y Gallo. El que cite a esos cinco, ese gana el pleito dice, dice Floris Margalán, un gran estudioso del derecho romano, el tribunal de los difuntos, así le llama a esa figura. O sea, eh, eh, las leyes deben hacer los peritos en derecho. O sea, las asambleas las difunden, las corrigen, eh, eh, las las, las, las le dan legitimidad, pero de los los grandes textos jurídicos son consecuencia de expertos, de peritos en derecho. Una de las cosas que es fundamental y que yo aprendí de introducción al estudio del derecho es que no se puede poner una norma de imposible cumplimiento, es una racionalidad de, de, de elemental, si ustedes ven nuestra Constitución, hay varias disposiciones de imposible cumplimiento. O sea, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la atención a la salud, el derecho a la salud nutritiva, el derecho a la atención a la salud, el derecho al salario remunerativo, todo esto es, son programas no son normas jurídicas. Entonces, eso es lo que se refiere al Parlamento. La revocación de mandato junto con la iniciativa popular, junto con los plebiscitos, esta es una viejísima discusión de la democracia directa contra la democracia representativa. Todas estas figuras son de democracia directa. Yo creo que una de las cosas que tenemos en México es que no hemos consolidado lo elemental y queremos aminar a otros escenarios. No hemos consolidado nuestra democracia representativa y queremos incorporar figuras de democracia directa que han eh, tenido una historia un poco negra. Porque si ustedes ven las figuras de democracia directa, lo que han hecho es desplomar a las democracias representativas. O sea, ahí está el Brexit en Inglaterra, que se le ocurrió a David Cameron en, en el 2016, vamos un referéndum, jamás creyó que se iban a hacer el Jarakiri, porque no saben cómo salir, están atrapados desde el 2016 hasta la fecha, que todavía no encuentran la salida y que con toda certeza están totalmente arrepentidos. O lo que fue el referéndum en Cataluña para salirse, o lo que han sido los referéndums en Latinoamérica. Ahí está Hugo Chávez, ahí están eh, el referéndum. Hay un, hay un éxito enorme. Hay uno que sí vale la pena, porque si yo pudiera sugerir una fecha de la democracia en Latinoamérica de una gran hazaña, el 5 de octubre del 88, cuando se alía toda la oposición y gana el no, derrotando a la dictadura de Pinochet. Ese sí, ahí sí, fue una gran hazaña donde democracia cristiana, socialistas, partido comunista, todos salieron y dijeron tenemos que terminar con la dictadura de Pinochet. Y si para Europa es importante la caída del muro de Berlín. Yo creo que ese gran ejemplo de Chile fue exitosísimo. ¿sí? Ahí hay hasta una película, y recomiendo un librito que se llama el año del arcoíris iris de Skármica, en donde es las, prácticamente las memorias del asesor en mercadotecnia para que gane el no y derroten la piruja. Entonces, tenemos necesidad de una cultura política, de ver cómo mejoramos, de vincular con el observatorio ciudadano, de señalar y de que haya, eh, corresponda el perfil. El primer principio del Parlamento es la representatividad. No se puede poner requisitos tengan profesión o que sean especialistas porque rige con la representatividad que debe tener una cámara que debe ser el mosaico pero un jurista eh, mexicano, Manuel Rey Lazo dice es la caja de resonancia la caja de resonancia de, de, el, el, de la problemática nacional, esa es, esa es la cámara, o sea de contrapeso Lozano se apellidaba el cuarto de la del cuadrilátero. Eh, de, ahorita se me vino el nombre, de esa cosa que suceden a los viejitos que de repente le brinca el nombre, porque estaba yo con esa obsesión interna. Pero bueno, entonces, una de las tareas para mí sería eso, eh, mandar gente con perfil y decirle a los partidos, porque los partidos lo que han hecho es distribuir con los compromisos que se tienen y es la regla del hierro de Roberto Mikkels, de las oligarquías, que tiene un siglo ese libro escrito, de las oligarquías que se posicionan en el... Entonces, por eso las figuras de democracia directa, desde mi punto de vista, deben ser sumamente eh, eh, cuidadosos. Y lo que, estás, lo que va a suceder mañana, para mí, es una farsa brutal. O sea, está totalmente distorsionada la figura de la revocación de mandato. La revocación de mandatos es un instrumento de los inconformes, de lo que no quieren que un gobierno continúe. Eso, eso es clarísimo. Pero André Manuel la va a convertir en un gran skin de su gobierno y en la medida en que vaya gente votando por el no, como se van a mover gobernadores, se van a mover porque están moviendo todo el aparato. Eso ya es más que evidente. Ya Lorenzo que inclusive mandó una señal que me parece muy acertada Diciendo, vamos a documentar todas las violaciones para que el Tribunal Electoral busque si debe cancelar este proceso, que sería excelente. Ahí veríamos un, un ello importante de lo que pudiera suceder de lo que son los organismos autónomos y lo que son la división de poderes. Entonces, yo, sinceramente, eh, la iniciativa popular, lo mismo, que esperamos? Que alguien venga con un proyecto de constitución y eso de querer cambiar constitución. Yo comenzaría porque en México, rumbo al 24, hagamos algunos ejercicios y uno de ellos sería para qué sirve el derecho. El derecho sirve para muy poco y a veces es malo que torna. Lo dice una gente que nunca litigué. El único caso que llevé fue un caso de divorcio voluntario y por poco lo pierdo. Por poco hice, eh, eh, se, se, se, se reconcilian los que estaban divorciándose. Nunca, nunca he litigado. Pero me he dedicado a la filosofía del derecho, a analizar, a desentrañar la norma jurídica, y uno de los problemas que tenemos en México es que no, se, no sabemos para qué sirve el derecho. Y creemos, elevándolo a rango constitucional, todo se resuelve. Entonces, eso es lo que tendré que decir de las figuras de la democracia directa, que es lo que quería yo del parlamento, cómo hacer un parlamento más eh, eficiente, y desde luego, si hay. Eh, dudas, estoy dispuesto a platicar, pero aprovecho para un, si me lo permite, mi amigo Carlos Arce, eh, hago un, este, llevo agua a mi bolido. Eh, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay un libro que se llama Desencuentro y Parálisis en el Congreso Mexicano, hoy a un Y es un libro que transmite mi experiencia, es un mamotreto de 400 páginas, pero a los que quieran profundizar sobre estos temas, ahí está. Y Miguel Ángel Porrúa, eso sí lo pueden comprar. en Miguel Ángel Porrúa, porque ahí escribí un libro, que es mi último libro, que se llama Cartas a un joven. El viejo ya no puede y el joven no sabe, pues qué mejor que el viejo le transmita lo que es mi experiencia. Es ese es el libro, mis libros son casas de cita, o sea, son eh, citas de muchísimos autores, en donde invito a la gente a hacer política. Porque si no reconciliamos al ciudadano con la política y al ciudadano con los partidos políticos nuestra crisis se va a seguir profundizando creo que no sé si les parece, creo que hablé dijo Carlos Arce que hablara yo media hora creo que me faltan todavía algunos minutos o ya hablé demasiado entonces este, hablo abro abro por si hay alguna pregunta, hay, alguna, hay algún comentario, con muchísimo gusto Sí, sí, licenciado este Juan José Rodríguez Prats, ¿no se ha fijado que el día de mañana los ciudadanos no tienen la opción de no? Solamente de sí. Sí revocación o sí que continúe. Pero no hay no. No se puede optar por el no porque ¿dónde está el lugar donde se va a manifestar ese no? No Mire, las figuras del referéndum y el plebiscito, que casi, casi, por hay tiempos autores casi, casi vienen a hacer lo mismo. Aunque el plebiscito pudiera hacer cosas no jurídicas que el referéndum cuestiones de tipo jurídico, pero efectivamente, una pregunta debe ser sí o no. O, o sea, ya desde, desde ahí estamos, estamos mal. O sea, la pregunta, como fue, por ejemplo, el caso del referéndum del Brexit. O sea, nos salimos. O continuamos en la comunidad europea o el caso de Chile era el sí para que continuara Pinochet y el no para que se convocara elecciones que por cierto ahí hay también una, una un héroe anónimo que es Matei el general Matei porque ese fue el que cuando entró y le dijo a Pinochet perdiste y Pinochet le dijo no voy a aceptar el resultado y él le dijo sí porque era secretario de defensa y Matei, que por cierto, papá de la que contentó contra Michelet, contra Manelie Michelet, salió a la prensa y dijo, señores, perdimos. Es no. Y hay elecciones. Ese general eh, de las cosas que suceden en la historia, ¿verdad? Pero yo sí creo que la gran lucha en este año es mañana hay elecciones en Francia. Eh, de, ojalá, porque yo le tengo mucho miedo a que gane María León que me parece que no sería la idónea para los momentos que vive hoy la comunidad europea. Si es cierta mi tesis de que hemos entrado y que ya ha terminado la contraola del de autoritarismo o la, la contraola de la democracia, ya terminó con el triunfo de Biden y, este, y el triunfo de Zelensky porque yo creo que suceda lo que suceda en Ucrania, Putin ya perdió esta guerra. Y entonces mañana es Francia viene la elección en Colombia. Colombia, cuidado, porque ahí está Gustavo Petro, que está eh, posicionándose, vean el fracaso de Pedro Castillo en Perú, es horrible lo que está pasando. Eh, yo confío en que Gabriel Boric, sí, verdaderamente en Chile, sea una posición verdaderamente de una izquierda moderna. Me gustó porque Chile, en, en, a diferencia de México, Chile votó por eh, expulsar a Rusia de eh, la Comisión de Derechos Humanos de, uh -huh. de Rusia, y le votó. Y México se tuvo un absurdo desde mi punto de vista, que va a hacer que se fríen mucho las relaciones en relación con Estados Unidos. Para mí ese es el tema tal vez más delicado de lo que hemos vivido los últimos días. Yo sí creo que hay señales muy alarmantes una confrontación que quién sabe a qué nos va a llevar. Y vamos a darle la palabra al licenciado Santibáñez, por favor, Piri Juan José, un gusto saludarte una vez más, es un honor tenerte de, de, en el Conservatorio de la OCDG. Una sola pregunta, más han dicho, una confirmación que yo tengo. Yo pensé que a López Obrador a tu paisano, lo conoces muy bien, demasiado bien a López Obrador. López Obrador está actuando ya con lo que es, no es un autoritario, es un dictador en ciernes. Lo que acaba de hacer con el Poder Judicial lo que hace con la Cámara de Diputados y con lo que le hace a Ricardo Monreal, porque nadie lo puede negar, que le aviendan todos los criminales al hermano de Zacatecas para que se pegue a la pared, estás viviendo una época real que nadie quiere aceptar que ya está un dictador hoy, mañana quiere confirmar su dictadura, porque es dictadura para mí lo que está haciendo ya, con esta votación que tiene enfrente Yo no me voy en la narrativa de algunos periodistas, yo no creo en esa cosa, creo en la izquierda del chileno. Se me hace muy bien, muy práctica, muy objetiva. Pero lo que estoy viendo en México es realmente una política de un resentimiento brutal, de un enojo brutal, donde le hemos pegado a todo el mundo. He visto, por decir, le insabi, el que hayan reconocido que las medicinas no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que más me duele en el alma es no es cierto que México no se está revelando. Esa es una gran mentira. Hay una gran desaprobación en el mexicano. Lo que pasa es que el mexicano, tú más que nadie lo conoces, es callado, no le gusta andar gritando. Los partidos políticos no son los culpables. ¿Por qué? Porque tienen las dirigencias que nos merecemos los mexicanos. Unas dirigencias pobres, mediocres y llenos de tranzas. Pero el fondo real es que hoy tenemos en México un dictador en ciernes que lo único que está buscando la salida falsa es pelearse con los gringos para poder echar la culpa a los gringos y decirles, ya ven los gringos me corrieron, ese antiamericanismo que nos tocó a ti y a mí en nuestras aulas ya murió, hoy la gente está muy consciente, hoy salida no existe, hoy existe una gran crisis que las encuestas han hecho mucho dinero, porque se venden mucho las encuestadoras han hecho más dinero que los analistas políticos y yo creo el día de hoy para no alargarme en mi, en mi tema, qué terror le tienen las plumas, muchas plumas, por eso valoro mucho a Loret, lo de Rosso, lo de Joaquín, a mucha gente, le tienen terror de decir, es un dictador, él está actuando como un dictador, esa es mi opinión, Juan José, quería dejarte esta mañana. Mira, eh, sí somos paisanos. Eh, yo contendí por la gobernatura soy el primer candidato del pan a la gobernadora en el 94 y andrés manuel iba por el por el RD en el 94 y roberto madrazo por el pri ahí hicimos una gran alianza yo tuve una amistad con andrés manuel que duró seis años en 94 al 2000 en el 2000 tuve una discusión con él y ahí terminó la amistad porque con andrés manuel no se puede discutir si uno discrepa el eh, o, o uno se subordina o se acabó la mitad él escribe inclusive un libro donde hace un elogio de mi participación porque él creyó en un principio que yo le iba a levantar la mano a Roberto Medrazo y que me iba a prestar a simplemente de votos y habla de que fui un candidato y de que eh, tuve un desempeño en fin, no voy a, a abundar mucho en esto sí, sí eh, somos paisanos y tenemos cierta afinidad también entre los Chiapas y Tabasco, porque él está muy ligado también al Chiapa como yo lo estoy. Entonces, tenemos, digamos que somos chiapanecos, eh, los dos, eh, él es menor que yo, él es del 53, yo soy del 46, nos conocimos en las filas del PRI. Siempre que lo traté, veía le... yo algo puro, veía yo algo, algo que me inquietaba. Y pues eso aflora, porque hay una gran pregunta que se ha escrito todos los estudiosos de los populistas, porque yo creo que los libros que se han escrito sobre el populismo, ahorita yo creo que hay más de 30 libros, eh, ya hasta nos tienen saturados, inclusive ya definen hasta periodos, el, el populismo clásico, el populismo neoliberal, el populismo, no, no, no, y en Latinoamérica tenemos ejemplos, bueno, yo diría que hasta la novela, desde Tirano Banderas de Ramón del Valle inclán hasta la fiesta del chivo, el, este, el laberinto, el, el general en su laberinto, este, el, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Yo creo que los personajes han abusado del poder, porque al final de cuentas ese es el caso, es abusar del poder, es el autócrata, es lo que pasillo. Un día me dijo a mí Ricardo Alemán en una entrevista, ¿tú conoces a Andrés Manuel? Dijo, no, nadie conoce a Andrés. Yo estoy muy sorprendido. Yo, por ejemplo, en lo del aeropuerto, decía, no se va a prever. No, no Eso es absurdo. No se va a atrever. Pues, ahora, la decisión esta en materia de electricidad me parece más grave que lo de suspender el aeropuerto de, de Tesco. Este o sea, esto nos puede llevar a un conflicto. Lo que dice en azar de que viene una serie de litigios. O sea, el enemigo número uno del derecho es la incertidumbre. El derecho lo primero que tiene que garantizar es seguridad y justicia. Ahí hay una gran discusión, ¿qué se pone primero? ¿Qué se pone después? Desde mi punto de vista, si no hay orden, no hay justicia. El orden beneficia, el desorden beneficia al delincuente. Entonces, eh, para mí, y esas son las tesis de un gran jurista del siglo XX, Kelsen, Kelsen era de un positivismo, de la seguridad. La seguridad es fundamental. Entonces, yo, yo, sí, yo sí estoy muy preocupado, yo sí estoy eh, verdaderamente diciendo que en tres años, eh, muchas veces, mi esposa me escucha en mis conferencias y me dice, oye, no seas tan dramático, ni termina. No, vamos a vivir tres años sumamente difíciles, sumamente difíciles. Por eso yo creo que hay tres verbos que debemos empezar a conjugar. Resistir, hay que resistir, reconciliar, reconciliar y responsabilizarnos. Esos tres verbos hay que insistir y, y tratar en partidos ahorita pues, tal vez no pelearnos. Yo no soy partidario porque en el PAN ahorita se creó un frente cívico y hablan de elecciones primarias. No soy partidario de las elecciones primarias. Yo soy partidario de que surja un, una carta, un candidato. Yo creo que Dante Delgado está impulsando, conozco bien a Dante, está impulsando. Perdón que me extienda demasiado. Ustedes me dicen eh, pero, por ejemplo, yo estoy convencido que Dante va a empujar a Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio es un candidato que puede crecer por muchísimas razones. Eh, yo creo que las democracias tienen un problema, que muchas veces el candidato más competitivo resulta no ser competente para ejercer el poder. A mí esa es una de las grandes contradicciones. Todos le levantamos el dedo. Yo cuando hablo con jóvenes y todo, les digo que cuando estaba yo en los programas de Brozo la reata, que ya vieron que era una mujer guapísima, digo que estaba enamorada de mí. Y, y yo me quedaba viendo la reata y decía, abuelito, ¿qué ves? Y le decía yo, no tenía pánico que un día la reata me dijera, abuelito, ahora me juntes, ahora ¿qué hago? Digo, yo creo que una de las responsabilidades que uno debe tener en la democracia es saber para qué uno sirve. Porque todos levantamos el dedo, yo quiero, yo quiero, no, no, no, yo quiero, no puedo, yo tengo. Entonces, ahorita están levantando el dedo mucha gente que sinceramente no se encaja en el perfil. Entonces, todos los partidos deberíamos de hacer una reflexión porque el PAN, por ejemplo, uno de los puntos de quiebre vino, no sé si Carlos está de acuerdo conmigo, pero vino cuando dijimos con este ganamos. Oye, pero ya te fijaste quién es, ya te fijaste que en el cargo nos va a traicionar, nos va a... no, no, no, es que con este ganamos. Por ejemplo, en Baja California, que al igual que en Guanajuato, vino varios gobernadores y de repente surgió como candidato Kiko Vega. Y todo el mundo dijo, con Kiko Vega ganamos, porque estábamos conscientes que no iba a ser buen gobierno, como al final de cuentas, así resultó, que ganó el banco Kiko Vega. Lo primero que hizo fue cerrarle las puertas al pan, o Luis Armando Reynoso, por ejemplo, en Aguascalientes, para nada más mencionar dos casos. Entonces, yo creo que ahí es lo que hay que insistir. No, no, no, es con este ganamos, no, no, no. Yo adoro una frase que dijo Federico Lina Altamirano. Dijo, "Yo puedo imaginar un pan sin poder, pero no puedo imaginar un sin Entonces, ¿cómo fortalecer una oposición? ¿Cómo cómo, cómo lograr que acá al 24 levantar la cultura política? Octavio Paz decía la democracia saber discutir. Por eso para mí la responsabilidad del parlamento para mí Sí, la presidencia, porque tenemos que llevar a alguien que nos jale, que nos lleve. Pero buscar en los distritos gente que se aproxime en un perfil. Necesitamos levantar la cultura política del pueblo de México. Y ahí ustedes son fundamentales, las organizaciones no gubernamentales. Decirles, señores, aquí está en juego. El 24, yo no quisiera imaginar cómo vamos a llegar todos los economistas están diciendo que el sexenio ya en materia económica es un, es un sexenio que va a tener cero desarrollo, o sea, abajo de Miguel de la Madrid, es el presidente que menos desarrollo económico tuvo en todos su sextenios derivado de la situación que hereda de y López Portillo, no es la responsabilidad de Miguel de la Madrid. El gobierno en donde más crecimiento ocurre, el de Salinas, tuvimos crecimiento de más del 4% de y Yo creo, por ejemplo, que fue una buena decisión haber terminado el reparto de la tierra, regresar la banca a manos particulares, entrar al Tratado de Libre Comercio, renegociar la deuda, junto con todos los efectos que hubo en ese Pero eh, de ahí se dio, tuvo desarrollo económico, anduvimos en el 2% y André Manuel lo criticaba, pero en ese en materia económica, ya en materia de seguridad, educación, haber designado a ver, Hinawa, Delfina Gómez, está otro de también decir, por ejemplo, que el Congreso apruebe. Pero resulta que cuando el Congreso aprueba, también prevalecen criterios partidistas. Entonces, para mí, el, la crisis que está viviendo México, crean que Javier García Diego es un historiador que yo aprecio mucho, y le pregunté un día, dije, oye, ¿qué momento en la historia de México podrías comparar con los momentos que estamos viviendo? Y de crisis. Y me contestó algo que me dejó frío, 46, 47 del siglo XIX cuando perdimos la mitad del territorio y nos invadieron los americanos. Le digo, oye, no, o sea, si eso suena muy, ¿no? Me sí, yo, yo sí siento que estamos en un momento tremendamente difícil. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, el anuncio de hoy, nacionalizar el litio, porque el litio es área estratégica? ¿Qué tiene de estratégico el litio? ¿Qué es esa noticia? ¿Puede el Estado? ¿Tiene recursos económicos? cerrarle a la inversión privada, tiene la tecnología para explotar el hito? No, no, no, estoy, eh, es, es, eh, y ya no por mí, porque, pues, digo, como dijo alguien, saludo al licenciado Rodríguez, que es más brillante su pasado que su futuro. Es una frase contundente, pero es cierto. Ya, ya cuánto me queda. Entonces, yo lo que, lo, lo que veo es que eh, en México vamos a heredar el mínimo compromiso de una generación es entregar mejor lo que le dieron. O sea, nosotros nos entregaron en México, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero nuestros padres nos entregaron un México mejor que el que ellos recibieron. Nosotros vamos a entregar un México mejor que el que nosotros recibimos, lo dudo. Lo máximo que se ha exportado al litio, mi querido Juan José, estaba leyendo hoy, son 36 toneladas en el 2018. Es otra patraña de López Obrador. Otra bueno, patraña. ¿Eh? Pues ahí está. No hay que, es para pero, este el caso. pero ahí no quiero decir que, que porque, lo, porque no se ha llevado una estrategia buena, no sea una reserva mineral buena. Ahí yo sí difiero un poco con usted, porque el litio como por su valor económico como mineral eh, podría ser una reserva muy buena, pero es lo que usted justo acaba de decir. No tenemos la tecnología suficiente para la explotación, para la exploración, para la prospección, para determinar cuánto litio tenemos, cómo lo vamos a exportar, qué vamos a hacer con todo ese litio, cómo es se correcto. va a manejar. Ese es, la, ese es el punto. No quiere decir que no tengamos litio. Claro que México es un país muy rico en recursos naturales y en recursos eh, eh, en litio, pero eh, el problema son las estrategias que se llevan a cabo para el litio. Perdón por interrumpir de esta manera. Pero, está bien, está bien. pero, pero, pero en qué discrepamos? ¿En qué discrepas con lo que yo dije? En, en que es una farsa, no, no es totalmente una farsa. O sea, no, no, la, no. Aquí la cuestión es si sí existen las reservas de litio. El manejo de estas reservas es lo ah, que bueno, estamos... Pero, eso, pero yo, no, yo no dije que, que, que, que no hubiera litio. Lo, lo, que que que diciendo, dice, que, lo, lo que estoy que dice, diciendo que es, una que, es un, que es un error, es declarar la área estratégica y evitar la inversión privada. Porque lo declara como parte del Estado y no solamente el Estado puede intervenir. La pregunta es, ¿por qué evitas que la inversión privada entre? ¿En dónde está lo estratégico del litio? No, yo no ahí... estoy diciendo, o sea, tienes los elementos, tienes el presupuesto, le vas a dar prioridad. Por ejemplo, Andrés Manuel dice, eh, por el bien de todo, primero los pobres. Se están gastando 5 mil millones de pesos semanales en el subsidio a la gasolina. ¿Por qué? Porque no quiere faltarle al pueblo de México en tu compromiso de que no va a haber gasolinazos. ¿Qué proporción del pueblo de México tiene gasol... usa gasolina? Queremos decir, 50, 60% tiene vehículos y quiénes son los que más se benefician del subsidio, los que más gasolina usan. Y quiénes son los que más gasolina usan, pero los que más viajan y los que más se mueven. Entonces, es un subsidio regresivo. Es un... Entonces, yo creo que Magnamara decía gobernar es designar funcionarios públicos y manejar un presupuesto ese es, ese, ahí están los dos criterios para evaluar un gobierno y lo dijo hace muchos años entonces en primer lugar hay un criterio adecuado en la designación de funcionarios por ejemplo el caso de Delfina Gómez o el caso de Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos la Comisión de Derechos Humanos era una institución que venía consolidando. Se pasaron por ahí juristas de primera línea. Y después se, se filma un fraude. Porque todo mundo vio que 116 senadores depositaron su voto y aparecieron 114. Porque era la cifra que se requería para que se pudiera aprobar por dos terceras partes. Entonces, nunca en la historia de México se había filmado un fraude. Y, y ahí está. Entonces, yo creo que una de nuestras crisis es que los escándalos no nos escandalizan. Ahora, ¿qué hacer un al 24? Para mí, la tarea más importante es fortalecer el parlamento como función de control. Eso, eso para mí. Y ahí es en donde todos podemos intervenir y en donde organizaciones no gubernamentales de exigirle a los partidos que postulen Nunca, como hoy, ha llegado gente tan descalificada a las cámaras. En el Senado, quiero decirles que hay algunas voces, por ejemplo, yo creo que están haciendo muy buen papel estas tres mujeres, sotil Lili Tellez y Kenia López-Rabadán, para mí están haciendo un papel decoroso. Bien, bien. Oye, Carla, por favor, abre tu micrófono, Carla. Gracias. Gracias. Este, bueno, no, eh, no solamente el litio, eh, todos los recursos minerales. Ha sufrido la minería bastante desde que eh, Andrés Manuel está en el poder y es una lástima. Muchos que nos dedicamos a, a, a ese sector realmente la estamos sufriendo. La inversión privada ha ido, en, en o sea, ha ido hacia atrás. ¿no? No, no hay más inversión porque no es porque las industrias... Eh, privadas no quieran invertir, es una la cuestión de la seguridad, otra todas las leyes que les han impuesto, los impuestos que han subido también hacia la minería y la legislación que es tan, tan estricta. Esas son las cuestiones y este, este, eh, esta retórica del nacionalismo, ¿no? De, ah, los recursos son de nosotros. Pues sí, pero si no los sabes aprovechar, ¿cómo lo, ¿para qué los quieres, ¿no? <ríe> eso es algo muy tonto. Bueno, eso es por una parte. Por otra parte, eh, yo quisiera agradecerle. Eh, Juan José, por, por todo este recorrido histórico que nos ha dado de la política de, desde Gilgamesh hasta la actualidad, eh, muy interesante, ya tomé muchas notas de los libros que nos ha recomendado, pero hay un punto de que, que me quedó un poquito como incómodo, desde lo personal. Yo respeto mucho sus opiniones, respeto mucho lo que usted cree venga, acerca venga, de los venga. partidos, pero yo, yo personalmente yo no creo en los partidos políticos, eh, ¿usted qué piensa de esta nueva usted decía hay que hacer política, una nueva política ¿usted cómo ve que los ciudadanos organizados cree que podamos llegar a ese nivel de hacer una nueva política? Híjole, qué pregunta me haces Mira la diferencia entre tú y yo es que yo soy un político profesional a mí un día Diego Fernández de Mayo me dijo tú vives de la política yo le respondí tú vives de litigio si se hace con honestidad, no tienes por qué este, eh, eh, negarlo. O sea, yo, si, si algo malo tiene el ser político, yo desde que surgía eh, en la cuestión estudiantil sentí que mi vocación era ser política. Y sí creo que la única política que se hace es a través de los partidos políticos. No es correcto, los partidos están mal, pero ¿por qué están mal? Porque la ciudadanía le ha dado la falta a los partidos, los malos ganan cuando los buenos deciden no hacer nada. No ataquen a los partidos, métanse a los partidos, métanse a cualquier partido y mejoren los partidos, porque los partidos tienen el monopolio para popular candidatos. Si ustedes creen que podemos tener candidatos independientes, si ustedes creen que podemos formar una institución independiente, para mí se tiene que reconciliar el, el político profesional hay algo peor que un político profesional, es un político no profesional, y eso lo dice Aguilar Camino. Entonces, los partidos políticos son terribles, como el parlamento, los partidos y el parlamento estamos totalmente desprestigiados, pero son males necesarios, no hay otra forma de organizar la voluntad ciudadana, ni siquiera en la, en Europa, Europa siempre va la avanzada, posiblemente el documento más rico, más, más elocuente, que el proyecto de constitución, en el 2004 de Europa, que lo hizo Valéry Descartes, coordinó el grupo, para mí esa, esa constitución, y no pasó por un plebiscito que se pierde en Francia y después se pierde en Holanda, miren nada más, dos países, Francia y Holanda, y en Francia en cabeza la inconformidad y donde ellos están. Entonces, yo acepto, y, y, y dígame todo de los partidos, yo fui triste y fui panista, y soy panista, y, y, y te soy franco, no, no me concibo en, en, en una organización no gubernamental, es, es excelente, disfrutas mucho, te diviertes mucho, pero no hay eficacia. La eficacia se logra incorporándose en los partidos, llevando candidatos, participando en las elecciones. Eso Ese me es... parece... Me parece, pues, una muy buena respuesta. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con usted. No, pues sí, yo sé que y, no estás y... de acuerdo por una razón muy sencilla. Tú no eres política profesional. No, yo no sí. soy política, gracias a Dios. Ya, pues, gracias a Dios. Pues, pues, porque pues, usted dice, mal. es político profesional, pero sabe que el esquema de política en México y en los gobiernos locales es un asco. Es un asco pues, porque así. tampoco hay políticos profesionales. Entonces, los políticos profesionales como usted no están en el poder, aunque estén dentro de un partido, y lo estamos viendo claramente con usted. Usted está dentro de un partido y no está en el poder. ¿Y entonces, ¿para qué? Entonces, Ahora, ¿A dónde tú eres, nos lleva tú, todo esto, no? ¿Tú eres mejor ciudadana por no estar en un partido y yo soy mejor ciudadano porque estoy en un partido? No, no, no, yo nunca dije eso. No, no, no, no, no, es yo que ahí tenemos eso. que ir. Es que allí tenemos que ir porque tú dices, yo no soy política. ¿no? Yo te respeto mucho porque no eres política. Pero el problema está en que reconciliemos la ciudadanía con la política. La política es la más hermosa, la más responsable, la más delicada profesión y aunque se prueba la resiedumbre moral de una persona. Si no hay participación ciudadana en la política, exigencia, la política se va a deteriorar cada vez más. Es que también hay que definir qué es política para usted, ¿no? porque cómo va a ver la política, usted o como una ciencia, la a lo mejor usted desde su perspectiva desde su perfil, es una política como una ciencia en la que está tratando, está viendo las organizaciones humanas, pero nosotros, todos los seres somos políticos todos los que estamos dentro de una sociedad, Exacto. Exacto. pero estamos viendo cómo son las actividades de los que gobiernan, de los que, nos, de los que aspiran a gobernar, cómo afectan esas cuestiones, esas actividades a la sociedad, todos somos políticos, usted lo dijo, no yo, usted es profesional, entonces mi pregunta aquí es, ¿por qué no hay políticos profesionales dentro de los partidos de poder? ¿Por qué no están como candidatos? ¿Por qué no están dentro de los ayuntamientos? ¿Por qué hay tantos improvisados, tantos compadres, tantos tanto, tanta asquerosidad, tanto eso de te doy el voto, pero regrésamelo, pero entonces te pongo aquí un candidato y entonces ya después tú me regresas el favor. Eso es un asco, eso es un asco. Por eso personalmente creo que el único cambio se puede lograr desde la sociedad, desde la sociedad que está despertando, porque aunque no seamos políticos profesionales, creo que tenemos más eh, esta visión de la realidad local y de las necesidades de, de lo que hay en la, en, en, en, en la vida terrenal, no en las esferas de la política perfecta en la realidad local, con, lo, con el inframundo social. Mira, Gracias, me agrada mucho que hayas dicho algo porque no, no estamos discrepando sino que estamos interpretando malas palabras, o tenemos, tú dices, ¿qué es la política? La política deriva en de la puris. Se refiere a los problemas de la comunidad. Entonces, hay dos términos que significan lo mismo, pero que desgraciadamente tuvieron un historial diferente. El político de Grecia... Y lo cívico de Roma. Lo cívico viene de las cívitas, que es la ciudad romana, y la política viene de la polis, que es la ciudad griega. Y cuando tú dices hay que asumir deberes cívicos, ¿y qué es lo cívico? Es una gente civilizada. Dices, ah, es una gente respetable, es una gente que cumple su palabra. Pero si dices, Ese es político, ah, no, eso es una gente que hay que sospechar y hay que dudar. El problema está cómo interpretamos lo que es la política. Y tú ya lo dijiste muy ¿no? bien es la política. ¿Por qué los malos llegan? Porque los buenos se han marginado. Es eso de que la política es sucia, eso de que la política no te metas, eso de que los partidos, eso no, desde mi punto de vista, desde mi personal punto de vista, no ayuda a que mejoremos nuestro problemas. Pero, en fin, creo que es una cuestión, no discrepamos, creo que no, no estamos teniendo posiciones diferentes, sino que no hemos aclarado bien qué entendemos y cuál es el debate, cuál es la litis, dijéramos, los abogados que también perdonan el prestigio, ganado a pulso. Sí. De démosle la palabra ahora a Marilena Castro para escuchar su punto de vista. Bueno, yo los estoy escuchando, un placer este maestro estar con ustedes, muy interesante todo, pero que que vamos a entender que la política, desgraciadamente, y nos vamos a remontar un poco a nuestro municipio que, que nos compete, pues realmente lo, yo estoy de acuerdo con usted, hay que hacer política, hay que estar los mejores, pero aquí ganan los tiktokeros, es que estamos también tenemos que prepararnos ante la nueva realidad de la juventud, las sí. redes sociales hacen al candidato, vean lo que está pasando, y podemos aquí analizar la política, la política, la política, y un rapero en Guanajuato logró más gente que cualquier político en toda la historia. Y entonces llegas a la conclusión que, que si no, volvemos, como dice la política, yo, yo ahorita estoy muy, puede ser también un poco lo que comenta Carla, desencantada, porque la política se hace, y dicho por los partidos, a través de los votos, no del candidato, no es el mejor, es el que traiga los votos, y de cómo los obtiene del TikTok. Y entonces llega un momento que dices, por eso estamos viviendo la realidad que estamos teniendo en este país y quisiera saber usted qué opina, porque podemos hablar de política, podemos generar nuevas, este, nueva, nuevas generaciones de políticos. Yo conozco muchachos muy preparados en las universidades que les interesa, pero se topan contra un tiktokero y contra las encuestas y pierdes ¿Por qué? Porque las encuestas pagadas o no pagadas son, o sea, como a mí me lo dijeron, el candidato no es el mejor, es el que trae los números. Entonces, ponte a trabajar para que seas el más conocido, el más, eh, la persona más eh, polémica, y así me lo han dicho muchos políticos y sobre todo uno que todos conocemos aquí, que hablen de ti mal, pero que hablen. Y, y, y ahí está nuestra política y por eso la estamos navegando con todas las malas decisiones y problemas es que nos están costando a nosotros nuestros impuestos. ¿Qué usted opina? Y esa sería una pregunta, porque vamos a, vamos a aterrizarlo a la realidad de lo que estamos viviendo ahorita. Una juventud que no ve, que, no, que estudia poca, hay mucha gente muy preparada, pero que en su mayoría está por los TikTok, ¿y usted qué opina? ¿Hacia dónde vamos con la nueva política y los nuevos candidatos? ¿Y qué recomendación le da a los jóvenes que realmente, como usted, quieren hacer política? Porque ahorita, pues los viejos políticos están desapareciendo y esta es la nueva ola, y es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, usted ya lo dijo, sí queremos partidos políticos, pero los partidos políticos, ¿qué dicen? Las elecciones se ganan con votos. ¿Usted qué opina de todo esto? Mira, la única profesión que no tiene futuro es la de profeta. Sí. O, o sea, este, sí. me estás haciendo una pregunta este, sumamente difícil. Sí. Eh, los elementos, hay ahorita una gran bibliografía, hay un libro de un José Luis Lasalle que le, le, le, le tituló a su libro El Ciberleviatán. O sea, lo que es la manipulación. Ese discurso que me referí de Shakespeare, del asesinato de Julio César, eh, ahí están las dos formas de convencer. O sea, Bruto le habla al pueblo de Roma apelando al cerebro, apelando a la razón. Marco Antonio le habla al pueblo de Roma apelando al corazón, apelando a la emoción. Entonces, esa es una combinación. Otra combinación es el realismo y el idealismo. El político tiene que ser realista. Lo primero que tenemos que conocer es nuestra realidad. Hay cuatro principios del Papa Francisco que me fascinan. Dice: la unidad es superior, eh, el todo es superior a las partes. La unidad es superior al conflicto. Una frase enorme, es el, es el Papa Francisco, ¿eh? La realidad es superior al ideal. Fíjense qué frase de, de del Papa Francisco. Y el tiempo es superior al espacio, esto le tuve que consultar a un sacerdote porque se me, me costó mucho el trabajo entenderlo como trascendencia más que el espacio pero la realidad es superior al ideal, entonces primer cuestionamiento es conoce tu realidad, familiarízate con tu realidad ¿qué realidad tenemos? y dentro de eso entrar, porque una pues, la cuestión del populismo es precisamente cuando se pierde la, la división entre realidad y eh, la demagogia y la mentira. Lo que, mire, ahora surgió un término que a mí me desconcertó cuando empezamos con qué es la posverdad. Yo pensé que la posverdad era las consecuencias de la verdad. No, la posverdad es una mentira. Y, y, y eso lo estamos viviendo intensamente. El siglo XXI aparece como gran sintónica. Repito, para mí la lucha va a ser el autócrata contra el demócrata. Yo tengo que gane de la democracia y vaya superándose oye yo yo ahí difiero a mí me gustaría meter yo a mí, este la, el, para mí es el populismo puro el que está imperando y sobre todo en una realidad ahorita yo estoy hablando de mi municipio es la es el populismo puro o sea es irnos a la gente no realmente al que hace política y el problema es que todos son comparsas de esa triste realidad. Y ahí es donde estamos parados en este momento con una votación para... ¿Te Te un... tu micrófono. ¿no? Perdón, la revocación de mandato para mañana. Y, sí. y, y nos topamos con una realidad, una apatía también, porque por un lado están los que vas que vayas, que no vayas, que vayas, que no vayas a votar, y por el otro lado está la realidad de que aquí no están parando el populismo, yo estoy muy desencantada, porque por un lado nadie le hace caso al, al, al, al INE, nadie le hace caso, hacen su publicidad, este, entonces tú dices, ¿en dónde estamos parados?, ¿quién nos va a defender?, las instituciones están sirviendo, ¿Qué, ¿Qué nos espera? Digo yo, pues yo soy maestra en universidad y a veces esas preguntas que yo le estoy haciendo a usted son las preguntas que me hacen los estudiantes para, sin tanta historia, eh? simplemente a ver maestra, ¿qué va a pasar? Porque yo quiero ser político pero, pero no soy simpático, entonces no voy a llegar, ¿es en serio? No sé bailar en el TikTok. ¿cómo voy a ser político? ¿Cómo voy a llamar la atención de la gente haciendo bien las cosas? Porque no es político. Entonces, ahora el político se ha convertido en un bufón de, de la sociedad para llamar la atención, un cantinflas, a lo mejor podríamos decirlo de alguna manera, para, para que entonces llames la atención y entonces seas diferente. Entonces, creo que esa es la, por eso es mi pregunta. Yo sé que es complicada, maestro, de, de contestar. Pero en un tema de, de orientación política, ¿qué, nos es? ¿qué podemos decirle a un joven que quiere empezar su carrera de político? Porque los políticos ya están amañados, ¿no? Pero ¿cómo podemos educar a la nueva generación de políticos? Esa es mi pregunta. Y también dentro de los partidos políticos, porque a los jóvenes nada más se les da tole con el dedo en los cargos públicos ni siquiera se les toma en cuenta, ellos son los que llevan la porra, es muy raro el partido político que pone a un joven arriba. ¿Y qué pasa con esto? Utilizan a los jóvenes, los viejos políticos, que son los enseñanzas que siempre ha habido. Entonces, ¿qué opina usted? Y quisiera saber su punto de vista. Oriente a mis jóvenes, oriénteme a mí, ¿qué respuesta hay? Compre mi libro, Cartas a un joven político. Ah, muy bien. <risa> Ahí está. Es, eh, eh, no tengo una solución. Eh, o, o sea, aquí es comprometerse. Desde mi punto de vista, prepararse, prepararse, prepararse. Eh, sentir. Mire, a, a mí ahora cuando me hablan, una de mis, de mis tareas es eh, preparar el discurso político. Es decir, le voy a la gente, la poesía es posiblemente el instrumento más eficaz. Hay una, hay una poesía de tabasqueño, José gorostiza que se llama Muerte sin fin. Ahí hay un verso que me parece que tiene la política. Mi torpe andar a tientas por el lodo. Te vas a meter a una realidad sucia. Mi torpe andar a tientas por el lodo. ¿Cómo le puedo hacer? Otro poeta tabasqueño, Carlos Pellicer, Dice, es difícil ser bueno, hay que ser héroe de nosotros mismos. Es una, es una enorme reflexión, es difícil ser bueno, hay que ser héroe de nosotros mismos. Así. Hay un poeta que yo aprecio mucho, es un argentino, se llama Luis Francisco Bernardes, escribe una poesía que se llama eh, Estar enamorado amigos. Yo digo, ¿cómo hacer política? Y hay una parte en donde dice, es no saber si son ajenos o son propias las lejanas amarguras. Ese es el político. Es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Eh, y, y, y, y una de las formas de decir cómo convencer, hay otros versos, por ejemplo, unos versos que me gustan mucho también. Cuida que cuando llegues al final de tu vida puede ver a la cara el niño que fuiste un día. Eso eh, es... Repítelo, por favor. Cuida que cuando llegues al final de tu vida puede ver a la cara el niño que fuiste un día. Me gustó, me gustó mucho, mucho. Ahí está la congruencia. La congruencia. José Saramago dice algo que me que me agrada mucho déjenme ver porque ya se me fue un poco somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir ahí se las dejo y otro pues otro poema de Mario Benedetti no somos los que somos, o sea, le caemos en la hipocresía, ni mucho menos los que fuimos. Tenemos un desorden en el alma, pero vale la pena sostenerla con las manos, los ojos, la mano. Tratemos cuando menos de engañarnos como si el buen amor fuera la vida. Qué bello, qué bello. Ese uruguayo bellísimo, bellísimo. Ahí les dejo todas esas poesías. Y bueno, no sigo recitando, porque nada. Pero la poesía para mí es algo... Y fíjense que hay de los jóvenes, es una cosa que me preocupa, no leen poesía. Así es, así es. Yo, yo, más o menos allá por los 20 años, yo recitaba unas 50 poesías. Desde el Brindis, del Bohemio, porque me quité del vicio... Este, uh, Cuántas poesías, la, la gloria de la Amirón, ese, ese inclusive hasta para los concursos de oratoria responder con, con las frases de la gloria de mirón el ave canta, aunque la rama cruja, como lo que saben, son sus alas. Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, y, y plumajes de esos. Entonces, este, la poesía. de sí, Andrés poesía, Manuel, ¿no? Andrés Manuel presume, pero esa es una gran mentira, esa es otra gran mentira porque él habla de que le coordinó la campaña a Pellecer. No es cierto, Pellecer no hizo campaña. Pellecer tenía cerca de 80, mucho más de 80 años cuando fue candidato a senador, porque una de las cosas que aproximaba a era mandar un senador poeta. Ahí pasó Martín Luis Guzmán <coughs> o literato. Martín Luis Guzmán, Jaime Sabines, Andrés Enistrosa fueron senadores y Pellecer fue senador, pero He hecho campaña, para nada, y él, ni ni ni, ni, priista, ni nada. Entonces, el compañero de fórmula, ese que lo llevaba, le daba el micrófono, y lloraba en el micrófono. Y ese era sumamente sensible. Entonces, y ahora dice Andrés Manuel que le coordinó la campaña, tenía 23 años, Andrés Manuel, eso no es cierto. Pero bueno, le faltó Jaime Sabines, que contestó un informe espléndido. Jaime Sabines, como poeta, me encanta. Jaime Sabines lo dije Sabines, pero no contestó ningún informe. No, yo sí. creo que sí. No. Vale. Estamos en la de con Nicolás Quintín, un chapaneco, está también, Guillén. ese sí contestó un informe. Sí. Chequelo, pero Jaime Sabines fue diputado, fue senador. Jaime Sabines se hizo una cosa preciosa, porque dice que el maestro no llegó, porque, el, porque en, la, en, en Chiapas, pues sí la huelga y los maestros que andan en manifestaciones y todo, y entonces el niño le preguntó a la pared ¿qué es la sabiduría? y la pared se tornó transparente ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Juan Sabine su hermano que se suicidó fue delegado del Pidingo en Guanajuato, igual que lo hizo Chirurria José ¡Igual! Nada más que usted y yo tenemos un problema a mí no me gusta discutir, pero usted me provoca ¡Ja, Juan Sabines intentó suicidarse. Yo creí que se había suicidado. No, se pegó un balazo en el pecho, pero se fue se fue, se fue en, en, en todo Después, Juan Sabines él era hermano de Jaime Sabines. Así que es. Fue, que fue hay una anécdota preciosa, se las platico también de Juan Sabines, porque estaba en el balcón del palacio y tenía a su lado a un líder campesino, Germán. ¿No de en Chiapas? En eh, eh, eh, y, y, no, pero este, Juan Sabines era de Tuzla y, y, y, y, y tiene ascendencia tabasqueña, pero estaba totalmente tomado, Juan Sabines tomaba todas las tardes. Y entonces estaba abrazado de Germán Quiménez, es decir, el y entonces dijo, todos los tractores de mi gobierno, que vayan. Y entonces le dijo un al otro abajo, estaba un chapacorseño, los chapacorseños son algo así como los gallegos en Chiapas y un chapacorceño le dice a otro chapacorceño oí vos, dice, lo bueno es que tú no tienes tractor muy buena anécdota no Comitán, Chiapas, ¿no? No, Tuzla Chiapas tiene tres ciudades aristócratas que tienen el repudio de casi todo el que son Comitán, San Cristóbal y Tuzla San Cristóbal. San Cristóbal es eh, una ciudad que ha tenido diez nombres. Primero fue Jovel, ciudad viciosa, después no se pusieron de acuerdo si le ponían Cristóbal por Cristóbal Colón o Casas por Fray Bartolomé de las Casas, terminó siendo San Cristóbal de las Casas, o sea, es se le rindió homenaje a los dos. Ahí Fray Bartolomé de las Casas tuvo una chiapas y allí estaba en San Cristóbal una de las grandes figuras para mí chapaneca que no celebro justicia por ejemplo es Emilio Rabasa para mí Emilio Rabasa es uno de los grandes que en un libro la constitución y la dictadura y él cambia la capital de San Cristóbal a Tultla y muchos dicen bueno eso bueno, no no era quitarle el poder a los coletos los coletos de San Cristóbal era la casta divina así para el Bucatán. pero bueno jóvenes no sé Muchas gracias, muchas gracias. Oye Juan, a ver Carlos, este, no pues muchas gracias, digo ha sido un recorrido histórico formidable, eh, pero aparte muy bien concatenado para entender todo el proceso de génesis del Parlamento. Eh, es muy importante lo que has dicho, en, sobre todo en el sentido de que más allá de poder legislativo es un contrapoder. Esta es es una parte fundamental. Y aquí, por ejemplo, el problema grave que, que enfrentamos es cómo tiene que conducirse un grupo parlamentario que es del mismo partido que el gobernador del Estado. Y es un gran conflicto y esto, y esto está, está emergiendo cada vez más, porque ese grupo parlamentario pues está actuando exactamente igual que Morena. Así como lo hace Morena en el Poder eh, Legislativo, en la Cámara de Diputados Federal, así lo hace aquí el PAN, por ejemplo. Eh, es más, para llegar a acuerdos, eh, aquí acabamos de tener, por ejemplo, un problema muy serio en donde nos endeudaron a todo el municipio por 70 millones de pesos. Y eso se resolvió para pasar el, el, el, la autorización en el Congreso, yendo a hablar con el gobernador. Fueron con uno de los achichincles del gobernador y el gobernador, le, yo no sé ni siquiera si le habrán dicho, pero ese, ese personaje de segundo nivel fue y le habló al, al líder de la Cámara y al presidente del, del, de la Comisión de, este, de Hacienda y les dijo pasen eso y pasaron esto. Ahora es un gran escándalo aquí en Guanajuato porque resulta que no tenía ni siquiera los permisos del Instituto Nacional de Antropología, eh, violaron la Constitución, todo. Ah, pero pues así se hace. O sea, está es palmario el asunto de, de, de cómo están actuando. O están actuando de la manera más vil, este, eh, simplemente como, como yes sir del, del gobernador. Entonces, aquí el asunto y la pregunta, ¿tú que has visto mucho esta parte de ética del, del, del, del parlamentario? De su función de contrapeso y de representación un diputado, este, independientemente de que sea oposición o que sea eh, pues del grupo gobernante oficialista. Mira, venimos heredando eh, varias cosas. No siempre fue así. Por ejemplo, es muy interesante el primer gobierno panista de Rufo en el entendimiento que tuvo con los diputados de su partido. Eran nueve diputados del PAN, diez diputados del PRI. Y es muy interesante. Ahí sí Rufo instrumentó varios cambios interesantes. Lo mismo barrio en Chihuahua. Y después en, Fernando Canales en Nuevo León, en Guanajuato, en Carlos Medina lidió con un congreso priista. Habíamos eh, sí, eran 22 priistas. Sí, Francisco, éramos, Arroyo vi, vi, vi, Francisco Arroyo Vieiras era el, el, el líder de la, de, de la bancada pues, priista. Este, pues, pues, ahora tiene intereses en Andorra. Esos son bueno, sus intereses. No, en el MC, en el MC. Se fue al MC ahora, Carlos. Ah, sí. Bueno. Claro. Yo lo que creo es que hay observatorio ciudadano, denuncia, reclamo, señalamiento, exigencia. Eh, miren ustedes los parlamentos, por eso les repito, para mí, por ejemplo, Nancy Pelosi, que ¡Ah! ¡Qué extraordinaria mujer para Nancy Pelosi eh, cumplió enfrentándose a Donald Trump. Y miren ustedes ahorita el conflicto que trae Joe Biden con su cumpleaños y con sus mismos parlamentarios. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo se perfeccionó esa institución? Pues es responsabilidad personal, ¿verdad? El diputado eh, dice Barack Obama en sus memorias que ser representante es saciar la sed en una manguera de bombero. O sea, sale el chorro y si no sabe uno paladear, si no sabe uno, yo si no me he encontrado con mucha gente, dice yo que hice aquí los tres años. Entonces, yo eh, hay un libro, además de, de Segunda Parálisis, pero yo entrevisté a los eh, legisladores panistas, junto con Jorge Lara y, y, y Rosy Giorgana, que sale un libro que se llama Actores y Testigos. El PAN mandó magníficos parlamentarios siendo oposición. O sea, yo cuando me empecé a enamorar del PAN, estando en la bancada prisma, el grupo parlamentario del PAN con Diego Fernández Ceballos, con Dios Castro, Jiménez Remos, Paolo Polio, Felipe Calderón, Luis Felipe Bravo, Fernando gómez Fausti esa fue la bancada de la 55 legislatura. Estaba ahí Salvador Abascal, Jorge Cermeño, Rateria Aranda, una legislatura extraordinaria. Fernando Estrada Sámano, extraordinario orador, bueno, era este combatida, era verdaderamente temeraria, inclusive los grandes debates. ¿Cómo debe actuar un partido en relación con el gobierno cuando pertenecen al mismo partido? Yo tengo tres principios. Primer principio, estamos solidarizados en torno a una serie de principios. Eh, segundo principio, tú me respetas y yo te respeto. Yo te voy a apoyar en todo lo que corresponda, a ese documento, a esos principios y si te sales de esos principios no te voy a combatir y tercera posibilidad el rompimiento desgraciadamente, ¿por qué no nos conducen esos tres principios? pues porque hay el temor hay el compromiso, hay la preventa y sucede lo que sucede, ¿verdad? ¿por qué no nos deslindamos en el PAN por ejemplo en el caso de Kiko Vega o en el caso de Luis Armando Reynoso, por ejemplo, en Aguascalientes. Y ya yo mencionar en muchos casos cómo, cómo se, nos empezamos a, a pervertir. Posiblemente la mejor historia del PAN, la mejor página en la historia del PAN sea su desempeño en el poder legislativo federal. A nivel local, desafortunadamente, se fue contando, se fue contando y está sucediendo lo que tu llama Carlos. Ahora, esa es condición humana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? denunciar, seguir en la lucha, seguir en la brecha. Así como dijo el que, el que escaló el Everest. ¿Sí? ¿Por qué escalaste el Everest? Porque está ahí. Sí, uh. pero hay, hay otra cosa, Juan de Dios, ahora que estás hablando de los jóvenes y los partidos políticos y, y, y, y el, el breve intercambio con Carla, por ejemplo, y, y, y nos dices que, les dices a los Por favor, un sonido. Te tengo una mala noticia. Perdón, ¿ya se oye? ¿Se oye sí, ya? Ya, ya. Bueno, invitas a los jóvenes a ir a los partidos políticos. Bueno, Juan de Dios, pues tenemos problemas en Guanajuato. Y tenemos problemas en Guanajuato. Estoy hablando del municipio de Guanajuato. Aquí está la Universidad de Guanajuato. Tenemos muchos jóvenes en la carrera de derecho, en la carrera... Este, de ciencias políticas, de administración pública, en fin. No hay dónde ir, Juan José. No hay PAN. No hay sesiones del PAN aquí. No hay grupos, nada. No existe el PAN. No existe el PRI tampoco. No hay nada de PRI. Y el gobernador del PAN está en León. El PRD tampoco existe. No está aquí. Verde, menos. No hay partidos políticos a dónde ir. Ni siquiera hay lugares donde ir. Hay, hay un, algunos lugares donde hay una secretaria, pero no, tú debes de recordar las reuniones de los lunes, por ejemplo, en el caso del PAN, los grupos, cómo se hablaba de los problemas que había en, en, en la alcaldía si éramos oposición o bien si gobernábamos. Casi siempre acababa viendo un problema serio entre el alcalde y y el pan local en fin por las críticas que se daban aquí ya no hay nada y como esto se repite y se repite en otros municipios físicamente ya no hay posibilidades ni siquiera de acceder a eso entonces la pregunta ahí es un desafío claro pues a dónde van estamos aquí tratando de construir una base para la formación de, de, de una clase política. No sé todavía dónde van a ir y dónde van a tocar la puerta, pero la verdad es que del, desde el Observatorio Ciudadano lo que estamos tratando de hacer, pues es construir ciudadanía. Lo que deberían estar haciendo los partidos políticos, o la gran mayoría de los partidos políticos, Estamos haciéndolo con varios grupos, no nada más es el observatorio, hay grupos ecologistas, grupos que se dedican a, a otras cuestiones, de la observación de cómo está trabajando el municipio, en fin, a crear ciudadanía. ¿A dónde va a ir esta ciudadanía? Pues no sabemos exactamente a dónde va, es, esa es la verdad, porque los que se dicen políticos, Juan José, te voy a decir que, en qué se convirtieron. Se convirtieron simplemente en redes de corrupción que están encaramados en el gobierno. Son redes de corrupción. Es un cártel que está en el gobierno y que está sacando eh, rentas del gobierno, rentas de los presupuestos. Y están dedicados a hacer negocios desde el gobierno, punto. No están pensando en nada, este, ni en Bruto, ni en, ni, en, ni en Marco Antonio, ni en César, este. Ni, ni en Aristóteles, por na, nada de ello, por supuesto menos de la ilustración. Es, es una verdadera red de corrupción, perfectamente estructurada, con, una, con, un, con un paraguas encima para tener este, posibilidades de accionar sin problemas, donde eh, lo que ha este, denunciado tanto Javier Corral, por ejemplo, de este... Acuerdo de impunidad que hay está funcionando perfectamente. Aquí no se puede cambiar al, al, al, al, al, al fiscal porque es el que garantiza ese acuerdo de, de, de, de impunidad. Y entonces cacique, todos, todos, todos los políticos, políticos entre comillas, pues no son políticos, realmente son negociantes que están haciendo negocios desde el gobierno, desde el poder, con el poder mismo en una red de contratos, de moches, etcétera. Y esto ojalá y fuera un problema nada más de Guanajuato capital. No, no, esto se está multiplicando por todos lados, no solamente en el Estado, sino en todos lados. Entonces, uh, con la visión de otro tipo de cárteles, pues está el cártel de los políticos haciendo negocios, este, aparte con un descaro indescriptible, ¿eh? porque a la vista de todo mundo eh, apoyados con, el, con, con los instrumentos de gobierno que tienen tranquilamente y te dicen no nos va a pasar nada porque aquí no pasa nada. Y efectivamente no pasa nada independientemente de donde sea el gobierno, si venga del PRI, del PAN, del Morena, de los que sean, están en las mismas todos Es realmente trágico y dramático. Una buena... Una, una, una buena obra este, con esta realidad que estamos viviendo actualmente. Pues mira, Carlos, si tú estás viviendo eso en Guanajuato, y Guanajuato no, no, no. está a la, van, la vanguardia, porque yo creo que ustedes están a la vanguardia del desarrollo político nacional. Ustedes han conocido la alternancia, ustedes han conocido están los partidos políticos. Imagínate cómo estamos aquí en el sureste, en donde yo camino, camino Chiapas y camino Oaxaca. No, no, no. Eh, eh, en Chiapas fui a hacer campaña. Yo llevo tres campañas en donde he sido un pésimo candidato electoral. Empaté con Castillo Peraza en derrotas, eh, porque Castillo Peraza decía, no he ganado una en electoral. Yo tampoco. Eh, Las la veces que he llegado, he llegado a la, a, a, a, por el difícil, tortoso y el camino de la representación proporcional. No es, no es, <risa> eh, eh, y de mayoría fui a hacer campaña en Chiapas, en el cuarto distrito, 23 municipios en donde caminé, caminé, de zona de pobreza, zona. Me encontré con cosas nada más para decirte. Yo iba, lo primero que hacía era visitar al presidente municipal, sabiendo que era priista, eh, ecologista, todavía no había tanto morena, eso fue hace. Tres años, hace, en el, en el 18 y este, y decía, oiga, me encontraba yo con un señor, oiga, pero si aquí es presidenta municipal, no, esa es mi mujer, mi mujer está en su casa, aquí estoy yo despachando, ¿qué se le ofrece? O sea, este, eso, eso, el, en, en Chiapas, en, en, en Tabasco, en Chiapas hay 250 mil votos que van a donde el gobernador indique, en cada sexenio. El gobernador dice que estos 250 mil votos que son en las zonas más aisladas, donde ya es toda una práctica de llenar las urnas. Entonces, nuestra realidad está terrible. El que tenga la solución, créanme que sería un mago este, más eficaz que Merlín. Entonces, este, pues, ¿qué hay que hacer? Involucrarse, meterse y seguir en la vega. Y una de las cosas pues es quitarnos un poco la inocencia, ¿no? porque la frase de don Manuel Gómez Morín, que no haya ilusos para que no haya desilusionado, seguir la lucha, ¿no? no hay más, no hay más. Eso es lo que ha sucedido en todas las democracias, eso es lo que ha sucedido en todo el mundo. La democracia es el sistema más difícil, el que exige mayor sentido ético, el que exige mayor preparación, el que exige mayor solidaridad. Y ahí cómo se impulsa haciendo política. Entonces, sí. ¿qué les puedo decir ante ese escenario? Yo les preguntaré a ustedes, ¿y qué me aconsejan acá? Carla, está peor. Carla. Yo tengo una pregunta para usted, Juan José. Mande. ¿Cree, ¿Cree que existe la democracia en México? Mira, las democracias son intentos, son ensayos, se avanza, se retrocede. Yo sí siento que estamos en altísimo riesgo de retroceder, pero retroceder brutalmente, porque yo sí creo que hubo una transición. Sí dejamos atrás el sistema presidencialista con facultades metaconstitucionales y el partido hegemónico que ganaba de todas, todas Eso sí lo dejamos atrás, pero no arribamos a la democracia en la que soñábamos. Entonces estamos en medio del océano con un mar proceloso, en una tormenta terrible que nos puede llevar a un gran fracaso. O sea, yo ahorita, yo ahorita no, no animaría a decirles a ustedes, si estamos por arribar a una posición mejor, no, estamos por evitar un mal mayor. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar, evitar un mal mayor. Porque yo sí tengo un gran temor de que, de que las cosas eh, se pongan peor. Bueno, pues sí, yo les quiero dar las gracias a Juan José Rodríguez Fras, a mis compañeros del Observatorio Ciudadano, hemos, hemos eh, estado al aire en Facebook Live dos horas y le agradezco a, a la paciencia de quienes nos han, nos han visto y quienes han participado en esta sesión del observatorio. Y muchas gracias. Eh, Pero licenciado. hay que... Oye, los, los este, comentarios, Memo. ¿Quieres leerlos, ah, por favor? Sí, los leo. Sí. Eh, Ricardo... Lara, bueno, que nos están viendo. Saludos, Ricardo Lara. Eh, Armando Morales, Observatorio Ciudadano. Y es que en el otro mundo traidor no hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Creo que... Siguiendo con la poesía. ...referencia este, lo, a, a los poemas. Exacto. Bueno, este... Felicidades por invitar al maestro Rodríguez Prats. Alfonso Gallo, una Gracias. verdadera delicia escuchar al licenciado don Juan José Rodríguez Prats. En lo particular, en algunos puntos de su cátedra, puedo no estar de acuerdo. Sin embargo, me da mucho gusto que lo hayan invitado. Hombre con gran cultura histórica, política, parlamentaria y jurídica. Luis Alfonso Gallo Chico, es un importante abogado de aquí de Guanajuato. Felicita mucho a la OCDG por, por haberte invitado. Eh, Difiero de algunos puntos, pero muy buena cátedra de historia, maestro Juan José, dice Armando Morales. Eh, Luis Alfonso Gallo, aprendí mucho en la conferencia del licenciado Rodríguez Prats. Lo felicito, lo felicito y agradezco mucho el haber compartido algo de su vasto conocimiento. Eh, Armando Morales, Carla, no hay duda que la perversidad política del poder es más poderosa que los valores humanos para tener una mejor sociedad. Este, bueno, Luis Alfonso estaba muy contento, ofrezco una disculpa por mi error ortográfico, este, cuando me refería al gran conocimiento del ponente, escribí basto, siendo lo correcto, basto, ah, bueno, ortografía. Este, Armando Morales, María Elena, mientras que la filosofía... Eh, universitaria en Guanajuato, continúe con esa formación educativa impuesta hace más de 20 años y que no comulga con los valores de nuestra sociedad, no habrá cambios en nuestro estado. Eh, Armando Morales, Marielle, este perdón, Blanca Estela Mejía, no, pues ya son gente que está viendo el video, Víctor García, eh, excelentes aportaciones del licenciado Juan José Rodríguez Prats, Enhorabuena y saludos para todos. Ayuno también de Orlando Araque Pérez dice, le saludo a todos con estimación en nombre del Comité Estatal Guanajuato del ICOMOS mexicano, ah, sí, desde, San sí. de, desde San Miguel de Allende. El ICOMOS es el, el representante de UNESCO para ver todo lo de las ciudades patrimonio de la humanidad como es el caso de Guanajuato capital y de San Miguel de Allende. Qué bueno que nos esté viendo este, y que haya disfrutado de esta de esta larga charla del día de hoy, pero... Pero, bueno, antes de que despidamos al maestro José, hay que explicar que esto es un grupo plural, no es un grupo de un partido político, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, me lo explicó Carlos. Es un grupo abierto, ¿eh? Yo me lo explicó no me Carlos, me lo dijo, y por eso por eso fui muy reservado en en, <risa> en este... en mis mi referencias partidistas para que no se interpretara que estaba yo tratando de convencerlos. ¡Je <risa> Muchísimas gracias, ha sido una gran satisfacción, créanme que yo disfruto mucho hablar, eso creo que no necesito insistir para convencerlos, y, este, y el hecho de que me escuchen, pues hombre, si hablando solo me disfruto, pues ahora que me escuchen, pues entonces se multiplica, y con esos comentarios pues ya me hicieron el día. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, Carlos, con la mitad y el afecto y la gratitud de siempre, y ahí estaremos en contacto para todo lo que viene. Gracias. Muchas gracias. gracias, buenas tardes. gracias en otra sesión del observatorio dentro de ocho días en punto de las once de la mañana. Gracias. Hasta pronto. Al